...nos damos cita hoy en el lugar más emblemático de Marbella... ...y es que estamos en Puente Romano... ...donde en unos instantes... ...va a dar comienzo ya la entrada a los eh, invitados... ...para esta gala que nos da mucha alegría... ...de que en estos tiempos se hagan galas... ...y los Rotarios del Club Marbella Cosmopolitan... ...internacional, la presidenta... está Comado, buenas tardes. Buenas tardes, Irene y Pepe... ...muchísimas gracias por otro año más... ...y siempre ha sido gran colaboradores... Vosotros, eh, a Lotary Club Maravilla Cosmopolitan um, International. Bueno, yo soy de Lotary Cruz Maravilla, eh, siempre ustedes eh, apoyando nuestra obra benéfica. A partir de este año hemos fundado Lotary eh, Club Maravilla Cosmopolitan International y yo soy fundadora presidenta y también delegada de gobernador. Eh, Distrito 2203 de Rotary eh, España, Rotary International. Estoy aquí con mi colega eh, Farah Azirar. Ella es la, eh, secretaria del club, secretaria efectiva de nuestro club. Y hoy estamos eh, colaborando con eh, Colaborando con un puente romano, como siempre, como gran patrocinador nuestro. Y también nuestro sede, eh, Maravilla Club Golf Resort. ...donde hemos organizado nuestro primer torneo benéfico del golf... ...entonces vamos a hablar de este golf y también asociación... ...que estamos apoyando eh, los jóvenes, las niñas... ...que estamos apoyando en África, eh, proyecto educativo... ...y esto van a hablar eh, nuestra secretaria del club, eh, Fala. Porque hoy la enhorabuena a Eco porque todo lo que organiza siempre está muy elegante... Y siempre todo el mundo disfruta además de dar ese beneficio a personas que necesitan. Además todo el mundo va a disfrutar de esta noche. Ahora me contarás un poco cómo está organizado todo. Bueno, hablamos eh, tu nombre. Es? Mi nombre es Fara. Fara. Sí, Fara. Eh, Cuéntame un poquito de esta asociación para lo que no lo conozca. Sí. Entonces estamos colaborando con la asociación Aspire Mama África, registrada aquí en España, y el principal objetivo es el empoderamiento de la mujer la educación de las niñas en el continente africano. Y este proyecto en cuestión es para poder permitir que más niñas, sobre todo en, la, en el Atlas, en las montañas de Marruecos, puedan continuar la educación secundaria, porque es muy triste que en algunas aldeas son tan remotas que cuando llegan a la educación secundaria tienen que, los institutos están muy, muy lejos y dejan de estudiar. Entonces, nuestra intención es apoyar totalmente este proyecto que tienen muchas residencias de estudiantes y poder permitir que más niñas puedan seguir la educación secundaria y así también eh, cerrar con el ciclo de la pobreza. ¿Cuándo nace esta asociación? ¿Cómo? ¿Cuándo nace? Esta asociación nació hace dos años y yo soy bueno, una de las fundadoras también de la asociación y el motivo realmente es un motivo personal. Yo soy medio marroquí, medio inglesa, yo nací en Marruecos, eh, tuve una educación muy privilegiada, pero la raíz de que no entendía por qué algunas niñas, simplemente por ser niñas y si las familias no tenían medios económicos, decidían por apostar por el niño y continuar la educación en vez de las niñas. Entonces, llevo este proyecto lleva mi alma desde creo que muy joven, cita y ya es, finalmente con una estructura aquí en España en los dos últimos años. La verdad es que ha sido una labor muy bonita, porque no hay que dar el pe, hay que enseñar a pescarlo, y sí. es lo que hacéis la asociación, con lo cual enhorabuena, y deseamos que esta noche se recaude mucho para poder ayudar. Sí, hemos tenido gran colaboradores que han donado muchas obras para la rifa, para la subasta, muchísimos premios también de artistas locales de Marbella, que me alegra muchísimo, así que esperemos que cojan buen premio la subasta y podamos mantener más y más niñas en una educación secundaria. Muchas gracias. Bueno, eh, fíjate que nos estaba comentando la cantidad de artistas españoles que han donado para la rifa. ¿Cómo está organizado? Bueno, rifa y subasta. Solamente de parte de rifa tenemos más que 100 regalos, gracias a todas las familias y amigos, y colaboradores y patrocinadores del Rotary Club Marabéa Cosmopolitan International, y sobre todo eh, Marabella Club Hotel Group, eh, nos ha apoyado mucho, eh, y también su amiga, eh, artista, donado eh, obra de arte para subasta y muchísimos amigos eh, de aquí en la zona de Maravilla, aunque no son Lotario ni Club de Leones, nos apoyaban muchísimo. Estamos muy agradecidos. Hay regalos de, de subasta de, de veleros y obra de artes, un vestido de valor de 2.800 euros. Eh, hay muchos regalos muy, muy sí, grandes, muy buenos. Y también, ¿habéis, eh, ¿habéis hablado de soprano, ópera, no. no. cantante no, de ópera, no, soprano? ¿sí? también es una sorpresa uh, vais a escuchar eh, es una gran artista y estamos muy agradecidos que su participación y sin honorario ningunos está apoyando a nuestro nuestra cara benéfica bueno, la verdad es, que es un placer escuchar personas que están tan solidaria como lo has sido tú siempre y estas personas que me hablas así que le damos la enhorabuena y le mandamos un beso a todos gracias a Eko, gracias. muchísimas gracias, gracias, Irene, gracias. gracias. ...bueno ahí también está Galo una persona muy querida... ...bueno hay muchas personas queridas... ...pero ellas que tenemos grandes recuerdos... Que ...también ha hecho Galas muy bonitas a ECO... Sí. ...y hace una labor humanitaria muy bonita también ¿no? Exactamente, Esther Adams es gran amiga mía... ...y gran colaboradora... ...que estamos siempre colaborando... Para, ...sobre todo para la Ciudad de los pero Niños... niños. <ríe> ...hace... Desde hace 13 años, puede ser. 14 años. Allí están los niños que siempre cuida Esther y yo también cuando, bueno, lo que puedo ayudar, siempre ayudo siempre. como Lotaria o como Sae Kohamada, como persona, gran señora que están que haciendo. Cómo, ¿Cómo va cómo, con la pandemia y todo? ¿Cómo os ha llevado todo? Bueno, pero los niños están muy felices. Los niños están positivo. felices, no se han contagiado ninguno con la pandemia. Con lo cual, bueno, es un plus. Las reglas han sido muy estrictas, no hemos podido hacer salidas, eh, pero sí se han hecho donaciones para que ellos salgan entre ellos, con sus educadores, pero no se ha permitido el que asistamos los voluntarios. Pero ahora yo creo que, gracias a Dios, parece ser que todo va mejor. ...y esperemos que para la Navidad... ...podamos tener otra vez a Johnny sí. de Santa Claus... Sí. ...claro, claro... Sí. Sí. ...buena por tu trabajo... ...muchas gracias... ...gracias, gracias a ti. ...gracias... ...muchas gracias... ...los torneos hemos tenido más de 300 jugadores... Una maravilla, no llega, claro, está nuestra gala, pero es el COVID. Si Dios me ha quiere... ¿no? Con otras cosas, ¿no? me <ríe> Mira, me ha compensado moralmente. Eh, eh, ha sido una maravilla. Todo el mundo ha colaborado. El, Villapadierna, Nantara, eh, Guadalmina, Aloa, Marbella Club, eh, Palaya Padre... Pero... Mucho trabajo, prefiero una gala. Bueno, hay que ayudar también, como estás hoy también, con los rotarios. No, yo ayudo, vosotros sabéis que yo ayudo a todas las galas que pueda. He estado en la de Starlight, está en la de Global, estoy en esta, porque creo que todos nos debemos ayudar por Marbella. Y yo, Creo que todas estas galas son principalmente por Marbella. Qué gran corazón tiene, Maica. Nos no. siempre mucho verte en todos. A mí años. también a vosotros. Si no estáis vosotros, que no os viene el global, no que es gala. Gracias, Maica. Bueno, para nosotros también es un placer poder entrevistar al señor Mohamed, que también es presidente, los Rotarios en Casa Blanca, nada más y nada menos. Y está aquí en Marbella apoyando también los Rotarios como Polita Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes, voy a intentar hablar en español. <risa> um, estoy muy feliz de estar aquí, porque de Casablanca tenemos bastantes clubes de Rotary, pero el club que yo represento es el club, uh, Rotary Club Mer Sultan Casablanca, y hoy, con el club Cosmopolitan, estoy de verdad feliz de estar aquí, y de, con esta fiesta, Haciendo bien para África y para el mundo. Qué bonito, bueno, orgulloso, ¿no? De, de ser de, Absolutamente. Orgulloso. Gracias. Gracias a usted. Igual, gracias. Bueno, pues ya nos comentabas, eco del torneo de gol. Aquí tenemos los protagonistas, porque han sido los organizadores y sin ellos no hubiese sido posible. Y ha ido fenomenal, ¿no? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Carlos Meizón. Carlos, y, y Mixi. Mixi. Nada. Contarnos cómo ha sido esa organización. Cómo pues, nosotros somos una asociación uh, que organizamos eventos uh, para para charity, para uh, uh, ayudar a los uh, beneficios diferentes. Y hoy hemos organizado un torneo de golf de profesionales y amateurs juntos. Se llama ProAm. Y la asociación, el, el nombre de la asociación, muy importante porque también tiene un un sentido porque es el nombre de su familia, es Mason Granville. Entonces la idea es organizar un torneo anual, eh, un golf tournament pro-am, como he explicado entre profesionales y amateurs, y donar todo lo que se recaude a, a causas benéficas. Este año hemos, lo, lo hemos hecho en colaboración con el Rotary Club Marbella Cosmopolitan. Y el año que viene quizás también la idea es hacer un torneo anual y, y tenemos mucha ilusión, y muchas ganas de ayudar bueno, sí. participante cómo Muy cómo buena ha, ido? Pregunta. ha sido fantástico con mucho calor con la situación de covid con permiso quitado y ha venido hoy como unos 90 jugadores profesionales todos españoles con unas invitaciones a extranjeros y hoy ha ganado un empate con un resultado increíble de 66 golpes en Marbella Club Resort del hotel Marbella Club y con 66 golpes, a Manuel Quiroz y Bradley Smith. Estos son los profesionales individuales. Y después hemos tenido premios por muchos equipos y todo. Bueno, que es muy divertido. Muy divertido. Y quería decirte eso mismo, que ha sido un torneo de golf muy divertido. Los jugadores lo han pasado muy bien, lo cual es importante, porque no es solamente lo serio de jugar al golf, sino que se pase bien para que también regresen el año que viene. Y ha habido muchos premios también, aparte de los premios en metálico ha habido también otro, otros premios como coches, eh, cruceros, cruceros no, Sunset Cruz en sí, Puerto Banús. Con, con yates de ¿Sí? lujo, sí. Yates de lujo, coches Porsche, um, hotel, hotel con desayuno, cena, cena, cena incluido, premios increíbles. Sí. Si sí. alguien quiere apuntar para el año que viene, es proammarbella.com. Muy fácil. Y muy importante, tenemos el patrocinio del Ayuntamiento de Marbella. Nos ha apoyado 100% y hemos tenido también al presidente de la, de la Federación Española de Golf y ha sido uno de los ganadores del torneo. Sí, han llegado segundos. Iremos a cubrirlo para Ay, grabarlo, bueno, ¿vale? Sí, ex, excelente. Que pasáis un buen noche aquí esta noche. Gracias, una buena. Gracias, gracias. gracias. Oh, mm -hmm. oh,